Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey. Se lo damos entre ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Se lo mato con o, oh, como es diferente, ja, ja. Siempre vengo haciendo las rimas todas difíciles. Yo tengo skills como los que cuatro dribla Riveri. Y tú también eres como McDonald's, pues te falta delivery. Y... Yo lo tengo más que el Uber y Si me suben al beat, voy a competir con toda la gente. Voy a compartir porque voy a partir a partir de este momento pero si me das un poquito de doble tempo voy a ser el mejor de todos los tiempos. Tempor, seguro Ajá. que te pego por el culo como Tempo. Yo te contemplo, tú no te tempo hey. y eres contento, hey. Cuando el canisto lo hago perfecto. Hey. En efecto, y no es mariposa, tú vas al mar y posas hermosa. Mientras que yo soy la piedra preciosa, diamante bruto, piedra asquerosa. Oh. goza. Nosotros sí que somos el campeón. Ellos siempre quieren abogar a que tengan compasión. Pero si en España tienen un buen sistema de educación. Tú que mierda ser rapeando deberías ser un doctor. ¡Díselo! Así que yo y no es nuestra situación. Sin el micrófono tal vez tú ya estarías en una prisión. Sin el micrófono tal vez tú tendrías una adicción. Tú eres rapero porque quieres a mí. El hip hop me salvó. Última, última. Pero no lo van a entender hermanos. Ah. Menos chamacos que empezaron a raper el año pasado. Yeah. Asesinos siempre sudando la sudadera. tómanme la verga los que dijeron que yo me iba en la primera. Yeah. Mm. Oh. Turno para Nadie, 0, 8, ¡No vamos a Con la traza. Los raperos no me pueden, hijo puta, porque lo parto en la tranza. Nadie puede tirar la balanza, porque sé que yo le pollo puta, y siempre traigo la venganza. Yeah. Esa gilipollas ni siquiera me la trancha. En la Intel tengo inteligencia de la NASA. ¿Sabes lo que pasa? Tú también, que eres patona, se va rápido para su casa. Ah. Hey, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, hijo de puta, yo sí que soy el guasón. Ese hijo de puta, piensa que puede conmigo, yo reviento al asesino, yo el mejor de mi nación. Yo no soy rapero porque quiero, pero sí porque quiero, pero también lo soy de corazón. Aquí con quince mi padre se me murió y rapeaba en la calle, eso fue que me salvó. Tú ¡Oh! no sabes nada de mi vida. Se acaba la partida. Sabes que voy a ganar en la vida. Porque su este rapero no me iguala ninguna consecutiva. Y, yes, hey, Sabes que lo mato en el carco. Lo saco dos parezco este bicarbonato. Lo pongo hey. en el plato. Le saco su bicampeonato. ¡Ah! ¿Qué pasa, hermano menudo, cabrón? Este se piensa que gana la clavo de lo alto. Porque parezco LeBron. Siempre soy la copia de su Pain, cabrón. Lo dulce. Es que el que ha pasado he sido yo. Sigue, sigue. Hey, Que se vaya para su casa asesino, yeah. que no tiene nada que hacer porque ni siquiera quiere poder con mi estilo. Yeah. Él ha venido para estar bien tranquilo, pero nuestro no dobolso no va a embolsarse otro anillo. Última, oh. última. ¡Última! Ya no toca, ya no toca. Yo soy beca con la boca. No es por becas ni por mota. Yeah. Lo sabe hasta el beca y la gente se nota. De reserva campeón. Así que punto pelota. Yeah.